Hoy estamos aquí en la puerta de la empresa pública SADECO porque hemos presentado el proyecto de ayuda a la contratación que hacemos junto con la Junta de Andalucía, en colaboración con la Junta de Andalucía y por el cual 400 personas, 400 eh, mujeres prácticamente porque casi la totalidad son mujeres, pues tienen la posibilidad de estar trabajando durante varios meses en la empresa pública SADECO. Van a estar en labores muy específicas de recogida de la basura, de recogida de la hoja eh, que cae ahora en este en esta parte del año, en fin, trabajos muy concretos donde van a estar trabajando junto con los trabajadores y las trabajadoras de SADECO para poder desarrollar durante unos meses, eh, bueno, pues una actividad eh, laboral que también les sirve para coger experiencia, también le sirve para poder acceder posteriormente a otros puestos de trabajo y por lo tanto desde la empresa pública SADECO queremos también, bueno, pues ser un poco el trampolín de todas estas mujeres y de todos estos hombres para que eh, puedan reinsertarse en la vida laboral y profesional a partir de una empresa pública y de un empleo público.